bueno eh, muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora escuches este video. Esta es la clase número 6 de el ciclo de aprender astrología fácilmente eh, así se llama la lista de reproducción y así se llama este ciclo o este blog como le dicen ahora <ríe> Así que, gente, bueno, eh, antes que nada, eh, quiero, antes de empezar con la clase, eh, quiero pedirles un favor, nos quedan unos 15 días de tiempo eh, para los que son de acá, de Argentina, eh, para hacer en el Congreso Nacional la presentación de una ley, la presentación de un proyecto de ley, en realidad sería para que internet se declare eh, servicio público esencial, para que junto con internet se declare también servicio público esencial la telefonía móvil y la televisión por cable. Eh, porque de esa manera el gobierno puede eh, poner las tarifas y además puede poner tarifas sociales. Y hoy por hoy, con este tema de la pandemia y las cuarentenas y los encierros, notamos más que nunca lo esencial que es para poder seguir en contacto o sea, si ustedes me están escuchando es porque tienen internet, pero pónganse en la piel de las personas que no están eh, en condiciones de poder pagar el servicio o en condiciones de que el servicio no llegue hasta sus casas y... Y eso es un problema porque quedan aislados, desconectados completamente. Eh, por eso es muy importante este, este proyecto de ley que entre el Congreso y que se trate en el Congreso. Eh, y esto no es un tema de un partido político, esto es algo que nos atraviesa a toda la sociedad. Como me gusta decir a mí, a menos que seas el dueño de, eh, de una eh, empresa que se dedique a, a dar televisión por cable o a menos que seas el dueño de una empresa de telefonía móvil o a menos que seas eh, el dueño de una empresa que se dedica a a hacer, a, a distribuir internet eh, a menos que seas eso a todos los demás les conviene eh, por lo tanto les pido que entren acá arriba eh, tienen el link internetesencial.org y firmen el petitorio porque tenemos que ir al congreso a presentar ese proyecto de ley con las firmas respaldatorias de la gente para decirles a nuestros representantes en el congreso esto nos interesa y para eso tenemos que juntar miles y miles y miles de firmas así que hecho ese pedido eh, les agradezco a todos los que ya sí firmaron eh, ahora sí viene mi parte de anuncio que se suscriban al canal si todavía no están suscriptos es gratis y eso me ayuda me ayuda un montón cada uno que se suscriben eh, que le den click a la campanita y, y les va a aparecer cuando le dan click a la campanita les va a aparecer un, eh, tres opciones eh, Pónganle a todos, así cada vez que subo un nuevo video, les avisa. Eh, si le dan un like al video, me ayudan. Y si le dan un dislike porque no les gusta, también me ayuda. Eh, y, y si me dejan un comentario, bueno, ya eso es el sumo. Ya, si me dejan un comentario, los amo con toda mi alma, porque me reayudan para activar eh, este canal, este servicio que yo brindo a través del canal eh, es un servicio gratuito eh, para ustedes, pero cuanto más vistas tiene el video, eh, más publicidad me pone YouTube en mis videos y me paga por tener esa publicidad en mis videos. Así que si ¿sí me hacen todos esos favores, nada, eh, seguimos adelante con todo. Igual vamos a seguir. También si tienen ganas, hay tres opciones de ser miembro del canal. Eh, ahí al lado de suscribirse hay un botoncito que dice unirse, pero esa es una opción paga que pueden pagar eh, por ser miembro básico, 40 pesos argentinos por mes, que son aproximadamente medio dólar, eh, si sí, 50 centavos de dólar, nada más que eso, eh, se les va a debitar de la tarjeta de crédito que, con la que lo paguen todos los meses, y, eh, y yo a cambio, eh, a todos los miembros, yo todos los lunes a las 0 horas subo eh, un video donde explico signo por signo cómo te afecta el tránsito de la luna. Entonces, eh, vos todas las semanas, o sea, vas a recibir cuatro videos exclusivos que no están disponibles en el canal gratuitamente, sino que es solo para los miembros, eh, de cómo el tránsito de la luna en esa semana eh, te puede facilitar o eh, entorpecer ciertas cosas que vos quieras hacer. O sea, es como una guía, es como una bitácora semanal. Eh, además de eso, te puedes unir también como miembro. Eh, destacado que son 400 pesos argentinos por mes que son aproximadamente 5 dólares y, eh, y con eso además de recibir todas las semanas esa bitácora una vez por mes eh, hacemos una consulta privada entre vos y yo eh, en la que Hago tu revolución lunar O sea, te digo Cómo va a estar esos 28 días del mes La luna Cómo va a ir pasando Y cómo te afecta a vos puntualmente Y para qué es bueno y para qué es malo O sea, es prácticamente Una consulta Y, eh, y miembro amigo eh, Que son mil pesos por mes son unos eh, 25 dólares por mes, eh, que además de todo lo anterior, o sea, de todos los otros miembros, tenés la posibilidad de, la posibilidad no, tenés tu carta natal eh, una vez por año, tu revolución sola solar una vez por año, más las revoluciones lunares todos los meses, más una consulta mensual. Así que bueno, eh, ojalá te, te unas como miembro del canal, porque voy a seguir subiendo también otros contenidos eh, específicos para los miembros del canal, eh, vamos a ver cómo, cómo seguimos haciendo esto. Estas clases van a seguir siendo gratuitas para todo el mundo, así que quédate tranquilo si no puedes unirte al canal. Hoy eh, es la clase número 6, nos toca eh, ver el tema de la luna eh, en cada signo que representa ese planeta en un esquema natal. Ya en la clase número 2 vimos qué representa el sol. Este es el símbolo del sol. Acá yo vuelvo a explicar, ya comenzando con la clase, que esto que tienen acá es el mundo, el planeta Tierra. ¿Sí? Siempre van a trabajar como astrólogos con este tipo de... Eh, esquema esto sería el planeta Tierra esto sería el cielo acá irían los planetas y detrás de los planetas las 12 constelaciones por donde se los ve pasar a los planetas entonces vos naciste en algún punto de acá de este planeta Tierra y lo que tratamos de leer en una carta natal es según ese punto donde vos naciste cómo te afectan los planetas según en qué signo están y en qué casas. pero todavía no vimos el tema de las casas por ahora van a ser nueve clases en las que vamos a ver los nueve planetas que nos faltan el sol ya lo vimos en la clase número 2, porque cuando hablamos del sol, que es este redondelito con este punto acá, estamos hablando ¿sí? de las particularidades de cada signo. Por eso el título lo van a encontrar como eh, signos del zodíaco. Eh, entonces, cuando hablamos de Aries, de que alguien es de Aries... ...es porque nació con el sol en Aries... ...entonces de lo que estamos hablando es del sol en Aries... ...del sol en Tauro... ...del sol en Géminis... ...y eso ya lo vimos... ...hoy nos toca la luna... ...a la luna la van a ver siempre con este... ...simbolito que está acá... ...¿sí? ...en todas las cartas natales la van a ver representada con este símbolo entonces vamos a ver qué es lo que pasa si una persona nace yo me, por supuesto me hice un machete hay ah, este machete que yo me hago para poder ir eh, no irme por las ramas básicamente eh, te lo dejo, por supuesto, en la descripción del video. ¿sí? Vos en la descripción del video podés abrir y ahí lo tenés por escrito. Son palabras claves. ¿Para qué? Para que vos vayas empezando a conocer lo teórico. Estas son las clases teóricas. Las clases prácticas las hacemos los martes y los sábados a las 19 horas de Argentina, ¿sí? buscá, si no sos de Argentina, ahí en el buscador cuántas horas de diferencia tenemos eh, con el lugar donde estés. Eh, eh, y ahí vas a ver en qué horario, porque lo hacemos en vivo. Y ahí hacemos prácticas con cartas natales reales, ¿sí? ¿Para qué? Para que vayan acompañándose de esta teoría con la práctica. Bien. Entonces, la luna sí está pasando por el signo de Aries. Sí, o sea, si sí está entre 0 grados de Aries y 29 grados 59 minutos de Aries, está pasando por acá las personas que nacen con este, con esta luna son, primero te tengo que aclarar, perdón, perdón, antes de empezar con esto, que así como el sol indica la energía vital, el yo soy, el, lo, lo más interno del ser, ese primer impulso, ¿sí? Ese primer impulso que nos surge. Eh, y esa es eh, las cualidades y los defectos eh, según nuestro signo de nacimiento. La luna indica cómo sentimos. ¿Sí? Y después más adelante vamos a hacer una nueva clase exclusivamente sobre el sol y la luna. Porque el sol en la carta natal de una persona representa al padre y la luna a la madre. O sea, cómo vemos a papá es el sol, cómo vemos a mamá es la luna o cómo la sentimos. Entonces, esencialmente la luna lo que marca es cómo siento yo como persona. Mis sentimientos, los sentimientos, los afectos, lo que me afecta, ¿sí? esa es la luna. Eh, la luna es muy cíclica, muy cambiante, porque es la más rápida del zodíaco, tarda en dar toda una vuelta al zodíaco, 28 días o sea que está aproximadamente dos días y medio en cada signo hoy que estoy grabando este video que no, que es domingo 16 de agosto aunque ustedes lo van a ver a partir del miércoles creo que 19 de agosto eh, hoy que estoy grabando este video la luna está en los últimos grados de cáncer eh, el 23 de agosto por ejemplo va a estar a unos 20 grados de libra ¿sí? que es el próximo domingo bueno más o menos ya entendieron además cambia de eh, de fase la luna en esos 28 días cuatro veces o sea la energía que vemos de la luna, luna nueva cuarto creciente, cuarto men, eh, luna llena y cuarto menguante eh, y eso como ustedes saben afecta en el planeta la energía de cómo se ve la luna, afecta directamente energéticamente en el planeta de tal forma que marca las mareas bajas y las mareas altas, o sea, marca el, los ciclos del de líquido, del el agua ¿sí? y nosotros ustedes saben, nuestro cuerpo somos un gran porcentaje de agua entonces la luna nos marca muy especialmente y sobre todo en nuestro humor en cómo sentimos en cómo nos sentimos en cómo estamos ¿sí? entonces les decía que la luna en Aries son independientes son impulsivas, son espontáneas y son apasionadas. Todas las personas que tienen luna en Aries tienen, eh, entre otras cosas, poca paciencia. ¿sí? Y una luna en Aries, si te tiene que mandar allá lejos, te manda allá lejos. Sin ningún problema, porque son muy impulsivas, son muy espontáneas y son también muy apasionadas de sus ideas. ¿Apasionadas? Apasionados, estoy hablando de todos, ¿sí? Eh, estoy hablando de la luna, por eso en femenino. Y son personas muy independientes, no les gusta que los joroben, que los jodan, que los estén ahogando. Bien, eh, vamos con la luna en Tauro. Si vos o la persona que estás estudiando nació con la luna en el signo de Tauro, o sea, entre este, esta liñita y esta liñita, acá también para que se vayan familiarizando con los símbolos que más se usan en astrología, ¿sí?, eh, este es el símbolo de Tauro y entonces esta luna si estuviera por aquí eh, son afectuosos son muy posesivos son comprometidos emocionalmente estables y fieles algo reservados y conservadores reacios a cambiar Al, el cambio no va con ellos si naciste eh, con luna en Géminis, acá, en, este, en esta porción de la torta astrológica, eh, sos inteligente, sos lógico, es una mente muy lógica, son curiosos, analizan los sentimientos, necesitan comunicarse y expresar lo que sienten, eh, capaces de comprender las emociones de los demás, Prefieren la variedad, los cambios, las nuevas experiencias, las sensaciones. Están siempre en busca de algo más. Luna en cáncer. La luna es el, reg el planeta regente de cáncer. Eh, y entonces, eh, cuando está en cáncer, decimos que está en su domicilio. O sea, está más fuerte que nunca. Las lunas en cáncer son sensibles, son emotivas. Son especialmente receptivas a los ambientes. Sienten lo que, cuando entran a un lugar, lo que está pasando en el lugar, la energía que se mueve. Son muy susceptibles. Cuando se sienten eh, heridos, se retiran a un espacio protegido. El estado anímico y las emociones de quienes le rodean afectan directamente a su estado de humor por eso tienen que cuidarse mucho las lunas en cáncer de con quién y en qué momento se juntan <coughs> son maternales son protectoras eh, se sienten bien cuidando de los demás sus lazos familiares son fuertes se interesan por el pasado luna en leo acá en el signo de Leo, teatrales en el terreno emocional, alegres, generosos, cálidos, nobles, de gran corazón, orgullosos, necesit necesitan ser admirados. Les gusta relacionarse con personas importantes, no les gusta pasar desapercibidos. A la luna en Leo, nada de perfil bajo para Virgo, luna en Virgo ¿sí? esto después para que lo vayan viendo o sea, vamos a ver qué pasa cuando alguien tiene por ejemplo el sol en Leo como está hoy y la luna en Cáncer como está hoy qué pasa, cómo se relaciona eso ¿Sí? cómo cuadra eso pero ya vamos a llegar. No es tan difícil. Eh, nada, anímense a seguir, no se desanimen, que no es tan difícil. Las lunas en Virgo son prudentes sentimentalmente. Son per personas que evitan dejarse llevar por las emociones. Son reacias a expresar lo que sienten. Son críticas y analíticas en las relaciones y consigo mismos. Son muy autocríticos las lunas en Virgo. Eh, son serviciales, son detallistas, tienen cierta obsesión por la salud y la higiene. Luna en Libra. Son personas que buscan la armonía en sus relaciones, son algo indecisas emocionalmente, evitan el enfrentamiento directo, no les gustan los conflictos, Procuran ser imparciales, objetivas, necesitan conocer tantos puntos de vista como sea necesario. Son sociables, consideradas y de sentimientos delicados. No les gusta la soledad. Luna en Libra. Luna en Escorpio. Si estuviera acá. Sentimientos intensos, profundos, camuflados por una por un gran control emocional temor a perder dicho control y mostrarse vulnerable intuición para detectar el lado oscuro de las situaciones son personas leales aunque algo rencorosas se interesan por averiguar lo que sienten y piensan los demás es la luna del misterio eh, Luna en Sagitario, acá en el arquero, en el eh, mitad hombre, mitad caballo. Eh, necesitan independencia emocional, libertad para explorar territorios nuevos o desconocidos. Son personas alegres, entusiastas, optimistas, espontáneas, de convicciones filosóficas propias. Encuentran el significado de la vida en sus creencias. Les gusta influir socialmente. Luna en Sagitario. Luna en Capricornio, aquí. Emocionalmente equilibradas, responsables, prácticas, cautelosas, difíciles de conmover. Su autocontrol y determinación puede hacerles parecer Frías, ambiciosas, les gusta el éxito, la autoridad. Pueden presionar a los demás con el fin de conseguir sus objetivos. Necesitan sentirse seguras y estables en el terreno emocional. Eso para la luna en Capricornio. ¿Qué pasa con la luna en Acuario? Son altruistas, Sensibles a las necesidades de los demás. Detestan las limitaciones. Son emocionalmente independientes. Desapegados e imprevisibles. Valoran mucho la amistad. Dispuestos a ayudar siempre de una forma imparcial. Desinteresada y sin ataduras. Les gusta innovar. Y por último, Pisces, nuestros amigos pececitos. ¿Qué pasa si la luna está en el signo de Pisces? Son sensibles, son influenciables, son soñadoras, muy compasivas, que se identifican fácilmente con los sentimientos ajenos, a veces ingenuas, románticas, sentimentales, poco realistas, capaces de entregarse a los demás, hasta el punto de olvidar sus propios intereses o necesidades. Bueno, con esto dimos una vuelta por todo el Zodíaco con la Luna la próxima clase le toca a Mercurio el planeta de la mente eh, fíjense que hablamos del sol que es el yo soy, es como soy si ¿sí? internamente son las las cualidades y los defectos propios en mí, esos que Puedo llegar a controlar o no, dependiendo en qué signo esté. La luna es como siento. Me toco el corazón porque es donde nosotros decimos que sentimos, ¿no? Como siento. Y en la próxima clase vamos a ver a Mercurio, que es como pienso. ¿Sí? Bien. Ojalá les haya gustado esta clase, ojalá haya sido fácil de entender, haya sido sintética, no me haya ido demasiado por las ramas. Eh, el, esto va a subir el miércoles eh, 19, eh, van a tener disponible esta clase y, y después a la siguiente semana la otra clase. Eh, gracias a todos por haber participado, si te gustó el video dale like, si no te gustó dale dislike, eh, si le das dislike, déjame abajo en los comentarios por qué, por qué no te gustó el video, o qué te hubiera gustado que eh, impl implementáramos, ¿Qué, qué te hubiera gustado que le sumáramos al video. Eh, y si te gustó, también me gustaría que me digas en los comentarios abajo por qué te gustó. Gracias a todos por eh, por escuchar el video, por estar ahí. Nos encontramos nuevamente en todo momento. Eh, no se pierdan las clases de los martes y los sábados a las 19 horas en vivo. Porque aunque recién estén empezando y recién estén... Empezando a conocer los planetas, esas clases eh, te, te van llevando a adquirir vocabulario astrológico, a entender un poco más cómo funcionan todos estos engranajes. Chao, hasta la próxima.